Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Facebook cierra más de 20 cuentas al servicio del régimen cubano, Razones de Cuba, Mauro Torres y Guerrero Cubano entre los afectados. Según compartieron algunos de los clausurados, Facebook notificó a los usuarios que no cumplen con los requisitos para usar la red social y que la decisión es definitiva, remitiéndoles a consultar las condiciones de uso. La red social también clausuró varios perfiles, desde zurdatín, Legionario Cubano, Guerrero Cubano, varias de las ciberclarias más célebres, desde cuyas páginas se han creado campañas de desprestigio e injurias no solo contra artistas como Junior García Aguilera o activistas como la familia del preso Andy García, claro disidentes, sino contra simples ciudadanos que no se ajustan al discurso oficial, como la madre Amelia Calzadilla, quien ha realizado varias denuncias contra el gobierno, en un país donde se encuentran más de mil presos políticos y están vigentes normas que van en contra de la libertad de expresión, como el Decreto Ley 370, el 349 o el flamante Código Penal, la reacción de la gente en redes sociales no se ha hecho esperar. Piden ayuda para preso político con discapacidad intelectual en prisión del Combinado del Este. Este muchacho tiene serios problemas, tiene discapacidad intelectual, su edad es 21 años, pero su cerebro es como de un niño de 12 años. El régimen no quiere reconocer su condición y en estos momentos se encuentra en la prisión del Combinado del Este, rodeado de presos comunes con largas condenas. El joven no sabe leer ni escribir y viene de una familia pobre y llena de necesidades. Subida de precio al café mezclado de venta racionada desata duras críticas. Los cubanos reaccionaron con duras críticas en las redes sociales ante el anuncio del gobierno sobre el nuevo incremento del precio del café Ola. Es un producto de pésima calidad, insuficiente y no llega a tiempo a las bodegas. Pero a pesar de todo eso, el Estado cubano volvió a incrementar su precio. Realmente eso ya es un abuso. Suben los precios de la canasta básica como el jabón de baño y ahora el café, con malísima calidad. Me pregunto, ¿cuándo van a subir la jubilación que no alcanza para nada? Dijo una cubana en Facebook. Díaz-Canel llama vagos y desvinculados a cubanos que protestaron en Havana como parte de su argumento de que se trata de un plan orquestado desde el exterior, anulando la legitimidad de las expresiones populares, adujo que para lograr todos esos propósitos usan vagos, personas desvinculadas del estudio y del trabajo, manipulando mujeres con niños que acuden a estas expresiones. En su manida retórica, donde insiste en la existencia de un ataque del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, asegura que se fomenta las manifestaciones estaciones públicas usando barricadas, con el concepto de que el pueblo se está enfrentando al gobierno, de que los humildes se están enfrentando a un gobierno que no es revolucionario. Fiscalía amenaza a cubanos filmados en videos durante protestas en Habana. El vicefiscal general de la República, Marcos Carballo de la Rosa, dijo en el programa oficialista de la televisión Hacemos Cuba que los videos de las protestas serán considerados un elemento probatorio para iniciar un proceso penal en contra de los manifestantes. Cuba se queda sin combustible para abastecer gasolineras debido a dificultades operacionales de logística y una demanda superior a la habitual Se si ha producido déficit en la disponibilidad de combustibles en el territorio nacional, informa una nota oficial. En los últimos días, era perceptible la escasez de combustible en Habana, que obligaba a los chuferes a hacer largas colas frente a las gasolineras estatales que comercializan el producto. Gobierno de La Habana multa hasta con 8.000 pesos a comerciantes del mercado 19 y 42. Dos de los sancionados fueron multados con 8 mil cuotas por fijar precios abusivos en la venta de tomate, ají, pimienta y zanahoria a 3.000 pesos la libra, así como de limón a 200 por libra y piña a 100 por unidad, reportó el sitio. Además, otros dos vendedores fueron multados con 5.000 pesos por no declarar en la tablilla el costo de los productos y otro hombre fue sancionado con 4.000 por vender sin autorización.